Recién nos fuimos a comer a un planeta más arriba. Nos encontramos con un, una academia o algo así, que parece que fuera para gringo porque está el letrero escrito en inglés. Y nos damos cuenta que también estamos siendo, aparte de que usamos el, un lenguaje que no es propio de esta tierra, invadimos este lenguaje, que es lo poco valioso que pueden, nos pueden haber dejado lo que nos invadieron, y lo, invad lo llenamos de cosas que también son de otros lados. Entonces... Llegamos a, al, al punto en que si ponemos un local, le tenemos que poner un nombre en inglés. Si hacemos un grupo musical, le tenemos que poner un nombre en inglés, claro. <risa> claro ¿ah? Y si no es en inglés, por lo menos que parezca en inglés. ¿no? Entonces, esto se llama poner cassette. Well, merchandising, watch and wear Royalty, reality, commodity, coffee break yeah. Seamos todos del Team Fast food, Pero siempre que sea Gracias.